¿Dónde está? Vamos a avisar todo el trail. no importa que este video demore como una hora Aquí esto. No, eso es Adnan. Eso es el hombre de arena. Eso es el nombre de la Si, sí, ese es el hombre de la arena. Se mueve decir Y electro y parece que los villanos son de la época de, tan, de, de spider man man eh. así que el hombre de arena es bueno, me parece, está peleando con Electro, por eso es lo que digo antes de acá pero necesidades Electro... <risa> ¿y eso quién? ¿quién es? y es el donador de William de, -de Fuego la foto filtrada y si la más grande edición eso es real no, no se ve a William de Fuego pero la voz se ve obviamente no es el donador de verde. aunque dicen que el otro duende también aparecerá pero bueno, no sé cómo será esta película esta mezcla de villanos pero bueno pero lo que vemos acá es que es el donador de del 2012 que vimos por primera vez la bomba no y por la bomba sí, la bomba es igual es igual a la bomba calamaza. Be careful what you wish for, Parker. No volvió. Ay. hace semanas que no me interesaba no tanto digo el spider me parecía demasiado los rumores que había de cualquier cosa que ya hasta Cristo estaba en la película de un montón de personajes y todo pero me parece que algo es verdad eh, no sé cómo eran. bueno sea un salto de varios universos o en uno solo donde bueno Sí, porque bueno, también se filtró esta, esta mañana, se filtró, poco, se rápido, <ríe> se filtró esta imagen que parece que es, es real de spider de, de Toby Maguire y de Andrew Garfield. Y ya, ha todo todo, ya, y bueno No, pero está buenísima. Pues no sé la. exactamente, es casi igual, sí. ¿eh? Increíble. Mi villano favorito cuando tenía 7 años, sí, mira. El luz de verde y... Sadma y Electro aparecen, pero... Sí, Sadman Multiverse es un concepto. Oye, no. Los entran a este... a este universo. ¿Por qué? Acá ustedes saca el forma astral y títer, ¿no? y tiene una caja que de por donde no llego no sé qué es bueno, es algo mágico, pero... o puede ser nuevo traje? no sé me become... hey, wow. wow. ¿Qué carajo eso? es? Yo creo que es el lagarto, eh Me parece que es el lagarto o Karmash Pero, no sé, por este rojo avanzado me confunde un poco pero esta cabeza me parece. Es una cabeza, ¿no? Creo que es el lagarto. Es el lagarto de la spider Fireman. Bueno, Electro es. De... Bueno, Electro tira rayos amarillos eh, en vez de azul como en la película. O puede que sea solo el universo de San Raimi de Toy Maguire, O pero... oh, no sé, una mezcla entre ¿eh? los dos. Aunque obviamente lo villanos están ya un nuevo diseño para o algo un poco diferente para obviamente vender juguetes, ¿no? Más no exactamente igual, ¿no? Más o menos para haga referencia, ¿no? Eh, bueno, pero acá este quién es. Yo creo que es el lagarto. Carnage o Venom, pero no Venom no creo que es. Yo me incluyo por Carnage o Lagarto. Cuidado bueno, que es un lagarto, ¿eh? Ah, acá está Spiderman El Hombre de Arena está salvando, defendiendo, cubriéndole al a Hombre Araña, al Electro Obviamente que quiere cazarle al Hombre Araña Tom Holland No, acá no aparece Tom Maguire ni Andrew Garfield, Pero creo que lo, se lo están guardando para después Ya, ya escriben todos los Cuando salga, cuando ellos salgan, se así a ver si ya aparece su villano obviamente no va a aparecer ellos creo ah, y ya que sí sí es una idea millonaria para Estados Unidos Disney está lleno de plata así que obviamente todo es posible y bueno Dios... la bomba que la va ok vaya malete flash acá hay otro de la pelea entre electro y satman que parece que satman lo está intentando parar a electro obviamente con su arena, para pagar electricidad me parece si sí, hombre, verdes no, me parece que respetan el canon de las películas no eso es lo que va a porque el salman es eh, eh, bueno, termina siendo bueno volvió a ser Spider-Man ¿no? de, el do, de el 2007 en Navidad se espera, si, gira 17 y diciembre, así que todas las fechas se van fecha okay, de en invierno Este requisito se es, eh, sabe de identidad Y acá parece que es, al... es el... traje negro ¿no? ay mejor debería pagar el volumen Este va a dar Ah, si, sí, a ver bueno, por lo menos el tema de la inquieta secreta por lo menos le afecta a Peter Parque. Yo no sé quién ya más o menos como que no me interesaba o si va a dejar de lado este, este tema, ¿eh? pero no, parece que está bien incorrecto. ¿eh? Por lo menos repercute en la vida de Pixar Parque. ¿eh? Y aquí y en la mitad de la gente. La apoya, la mitad de gente lo odian por matar al héroe de misterio, ¿no? No <risa> si misterio aparece en la película referenciado sí, pero Este es Mark Murder, del Devil. Muchos habían dicho que sí o.. o no sé, no estoy seguro, eh. Ah, vale, tenés policía. A ver. No, no, no, no es Darth no es más mudo es un policía cualquiera Pero aquí que aparecerá, si aparecerá, obviamente Por verdad, no aparece, Bueno, la película es no otro avance, pero por lo menos de Jonah apareció. También aparece en Mobius y en Venom 2 también En Venom 2 <risa> Para conectar con esta película, creo No sé Pero bueno, va a estar interesante de estas películas creo okay, que acá el hechizo obviamente para que se le a toda la memoria más a salir mal porque por un descuido, por lo que se lo hacen a porque Peter lo interrumpe a ver si, si sus amigos su o amigos tienen que lo sepa pero bueno todo se se, se, se, se modo no y bueno quizá este, por otro lado, que es el o multiverso se menciona multiverso así que para de haberse confirmado <ríe> como dicen todos sí, ok creo que no hay mucho para Apa apareció el donde la bomba bueno, el donde verde aparecerá aparecerá Sandman el nombre de Aena que había rumbo de ese que es el mismo actor y sí, parece que debe ser de donde verde y de electro eh, son ellos como los mismos actores la verdad que me mola eh. me gusta pues como están haciendo esto. Es ¿eh? fan service sí, pero no importa. Y cuando te ponen a estar siempre, ¿lo El actor del Doctor doctor pues, hasta le he puesto un meme, había dicho que su personaje continúa desde su última o de su muerte de Spiderman spider de 2004 y no sé cómo. Las película mostrarán cómo sobrevive. O cómo se cambió el tiempo, no sé. Y bueno, sí, es, luce exactamente igual. Lo, rejuveneci lo rejuvenecieron digitalmente como a Samuel Jackson el Capitán Amaro, ¿eh? Eh, en Capitán y me tiene toda la plata igual. Ok, pero se ve exactamente igual el outfit todo. ¿no? Los brazos mecánicos, tentáculos se ven igual. Ya está, me he recompensado de ver la película ¿eh? ver <risa> hasta, hasta... diciembre cuando salga la película Vamos salga un nuevo trailer que, eh, Ah sí, es exactamente el mismo que te haya quitado De que, a ver... voy minimizar esto No por si lo tengo acá No creo que lo borre Va, bueno Pero hay una edición, la muestro cuando lo tengo Sí, es exactamente igual, bueno, con la capa de edición ahí demuestra la comparación de las escenas y sí, son exactamente igual. Pensé que los ensayos no estaban terminados, pero no era al edificio o se terminó no Rambo, sé, no tengo ni idea pero bueno. Ok No sé qué decir, che me. Ah, le voy a decir un me gusta. No, me lo encantó el trae, me encanta el doctor como se ve, ¿Qué? El hombre era bueno, me sorprendió que aparecía que Electro ya se sabía, ya. El Dr. había algunos rumores. Dice que él puede ser el villano principal. O él y los Dr. Pero el doctor Roto terminó siendo más o menos bueno. ¿eh? Puede que, bueno, está. Hasta... Puede que no sea villano puede que haya algún malentendido no sé o sea Juan o sea, como tenía Spider-Man 2 se, se redimió no sé cómo será villano acá y si continuó porque es armas vemos que es un de, eh, o que está defendiendo a Spider-Man o se o sea, o sea, puede llegar a ver ahora esta escena hay que no le carga ahí está ahí está ah, hay que está defendiendo al Fire Bueno, este que dije que puede ser entre Carnage o el Lagarto No que pasa es que el Lagarto no se sé, ve, de acá no llamo, si el Hombre de Arena está peleando con Electro Ya, estoy segurísimo, no tengo ni una duda Es el Hombre de Arena y Electro Ojalá en otro traer lo vemos más claramente Y bueno, esa es el la bomba calabaza del Deliverg de de Norman Oswald, de William Escobar, el mismo Jalvin, mismo, de los mismos. El drag, por lo que se vio en las fotos finales, tiene ropa morada Creo que su outfit o el traje será más parecido al de los cómics, el clásico O sea, una mezcla entre ambos, no lo no sé Bueno, estaría bueno ver el D&D de Ultimate, ¿eh? hacer una referencia a esto O como, visto así, como el verlo con el traje planeador Que después, al traer no sé, se toma este suelo Y no hace falta mucha filación se toma el suelo y se hace una versión por lo menos más parecida a esta la del Ultimate como su... eh... Indie Bullion, no las de Marvel no tiene mucha lógica eh, así, así... nomás, ya <ríe> ya, con eso conformo la me conformo, más ¿no? puede ser tan serio y todo eso pero... no, pero ya le parece demasiado. Yo creo que en una próxima película y bueno, yo... Eh, me conformo con lo que he visto, eh ok bueno el, el trailer ya está vamos a ver algunas publicaciones no sé si lo voy a separar estos fragmentos o lo subo todo completo y después lo separo y después lo voy a separar y vamos a ver esto vamos a ver de todo vamos a entrar a mi cuenta ya vemos el trailer la verdad Me recanto de allí me gusta yo... No se tanto, eh. Sabía que iba a ver cosas, pero... Yo tenía el high por lo menos al, al bajo, un poco en medio, ¿no? Para no ilusionarme tanto, pero no me tenía gustando, no Ok, esto no hay nada que ver. Acá está. <ríe> el que hizo el trailer de España, no va Ayer, Era un medio y yo puse esto. Que son irines y... Estaba enojado, eh y Disney de ayer estaba como loco, ¿eh? no me voy a olvidar jamás ¿eh? estaba borrando cuentas y páginas a páginas grandes ¿eh? de entretenimiento como entretenimiento wiki le roba... he borrado la página y ok, acá la avisaba a mi se sí, yo ya me he enterado yo iba a grabarlo el, el taller filtrado pero bueno, ya no hace falta iba a grabarlo ahora ¿eh? pero, pero bueno, vaya pues salió el trailer oficial no, no se demoraron al menos un día entero ¿eh? pero, pero bueno, es todo más, eh, más explosivo darlo eh, primero a este y no el, el, el filtrado pero bueno, que se hace igual no me quitó el trailer igual lo he disfrutado. lo disfruté yo, no sé si qué te... <risa> vamos a entrar de Twitter que ahí vamos a ver qué es lo que Es lo que están publicando ahora.